Se lo solicita y no tener grupo de personas en, en las regionales. Bien. Bien. Gracias. Adelante, Francis. Mariel. Mariel, buenos días. Gracias. Encantado de escucharte. Eh, entonces, a partir de ese levantamiento, eh, tenemos que Estados Unidos definitivamente no va eh, el año, parece ser que se cerró. Usted podría decirnos qué sucederá aquí si, nos reintegr, si se reintegrará, se va a mover hacia otra fecha o definitivamente se va a hacer una evaluación a lo que se tiene. No, ¿No? me gustaría eh, entender a qué, cuál sería la otra etapa. Sí, depende de lo, depende de lo que, como ya dije, decida el Consejo Nacional de Educación. Eh, pero las, dentro de las recomendaciones generales que hemos presentado a los directores regionales en el informe por regional, eh, están una serie de recomendaciones. Por ejemplo, puedo decir de las que hicimos aquí. Eh, las la propuestas que se han hecho es que se si hiciera una evaluación por los contenidos impartidos hasta el día 12 de marzo, que corresponden a un 74%. Y ayer, aunque ya ayer nosotros habíamos recomendado una serie de acciones con relación a los grados que son objeto de prueba, como son octavo de adulto, él prepara en su año final y también sexto grado de secundaria, que se mantienen las pruebas nacionales y se van a establecer los protocolos de rigor para, para dicho proceso. Pero en sentido general, ya dentro de las recomendaciones también estaba la suspensión de las pruebas de sexto grado, prueba PISA y todas esas evaluaciones que estaban planificada para realizarse en este año 2020, y ya desde la Dirección General des, eh, hicieron la disposición de que se va definitivamente a posponer ese tipo de evaluaciones para el 2021. Okay. Si, debe, si el Consejo decide que, que se ha terminado o concluido el año escolar, nosotros eh, entendemos que con el trabajo que se ha venido haciendo, de que hemos contactado a través de unos formularios online que los maestros han llenado, y que tenemos nosotros por regional, eh, delante de, o sea, de toda esta regional, nos indica que si fuera así, ya tenemos una gran cantidad de competencias o contenidos evaluados. Okay. Y en ese sentido, entonces ya es fácil saber quién pudo haber alcanzado y quién también continuó en esa práctica de ayudar a sus hijos, porque en algunos casos, eh, vimos en las redes sociales nuestras de la regional Franci que hay padres que decían, pero todavía no, no me han llamado de mi escuela, mi hijo, eso fue al principio de la cuarentena, después de que llevamos sí, casi claro. una semana de apoyo, denunciando que, los, que algunos profesores no lo habían asumido, pero ya en esta etapa los profesores están trabajando, ADP también sigue motivando a los docentes, en el estado en comunicación con Sisto Gabin, para que podamos alcanzar el más alto nivel, dependiendo entonces de la situación, eh, no podemos eh, no, no tener nosotros, dificultades para cerrar el año sin ese último eh, tiempo que establecido de la, del, del proceso de evaluación de los contenidos. Carolina. Carolina. Yerjan. Bien, María. Tengo una pregunta más? Sí, pregunta? sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Vamos eh, a ver, vamos. Permiso, Yerjan. Eh, ah, ok, gracias. Okay, ahora. Perfecto, dale. ¿Sí? En el caso de... de Aquellos estudiantes que no pueden accesar a, al sistema para poder eh, lograr su lograr su contenido de clase, que puede ser uno, dos, eh, ¿qué se va a hacer más, con ellos? Mire, tenemos una dificultad sobre todo en los centros educativos M que son estos centros multigrados que están en zonas muy lejanas en que ni siquiera tienen internet. Y muchas veces, eh, por antena, pueden los padres tener una, un contacto para llamadas, pero no por, por WhatsApp. Eh, permítame decirle que con relación a lo que usted me pregunta, el 92% de los docentes de esta regional, el medio que está utilizando es el WhatsApp. Está utilizando en un 69% las plataformas que están disponibles y eh, un solo, solamente un 8% está utilizando otras vías de comunicación como Skype. Si esos centros que no esos padres que todavía y esos estudiantes no han recibido los contenidos que están trabajando los maestros, en algunas recomendaciones de la reunión que sostuvimos con el ministro el lunes está de ver cómo los, direct, cómo los maestros, que muchas veces son de la misma comunidad, con los transportes que bajan cada cierto tiempo de esas comunidades, pueden trabajar unas copias y hacérselo llegar a algunos niños que estén disponibles que también está haciendo el Ministerio de Educación? Que ahí sí entramos y ya no es con una vía tecnológica. Estamos entregando guías para que los padres la trabajen con sus hijos en, la, en los hogares. Estas guías van desde cuento narrativo eh, son guías completas para el área de nivel inicial y nivel secundario. Y para los del nivel eh, primario, perdón, y para los del nivel secundario se dispuso una serie de líneas a través de la plataforma para darle continuidad al trabajo. Especialmente también en esta semana se van a aperturar para técnico profesional y la modalidad en artes. En este caso, de lo que no pueden acceder a la plataforma, entonces van a trabajar con las guías que desde el lunes se le están entregando a los padres por centros educativos que se están realizando las convocatorias y que ya los directores de distrito le entregaron a los directores de centros educativos. Son una especie de cuadernillo y ahí está contemplado todo un tiempo de trabajo que si lo saben aprovechar, que van a sacar muy buenos resultados. Pero no sería interesante ser odio, que, ahí se, que, se, que se estableciera ya como, la. como algo público, que se van a entregar esos cuadernillos y que se van a movilizar, hay que movilizar por lo menos así como tú lo estás explicando, a la escuela, Sí, mire, los cuadernillos se están entregando de la siguiente manera. Le compartí alguna foto ayer, Jan, para que presentara algunas si puede. Okay. Se están entregando de okay. la siguiente manera. Lo vamos a esperar. Eh, al, al WhatsApp del programa. Perfecto. Sí, mí, María. Entonces, mire, ah, sí, nosotros sí, sí. estamos Siga entregando, algunas, eh, estamos entregando juntos con, con los KIP, empezamos a entregar los, las guías de familia, esos cuadernillos, como le dicen los padres también. Esas guías de apoyo pedagógico para las familias que van a trabajar con los estudiantes. Cuando los padres van a buscar lo que se están entregando. Si en algún centro educativo todavía no se ha hecho la entrega, de todo modo los directores de centro están llamados a hacer las convocatorias, estableciendo la distancia que ha indicado Salud Pública, porque para nadie es un secreto que, concluidos ya algunos procesos que vienen próximos de que se termine la cuarentena, en muchas ocasiones vamos a tener que seguir aprendiendo, aunque sea a distancia, a vivir con esta situación hasta que termine. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos es. haciendo? Estamos convocando a los padres. Y le mandé, por eso le dije algunas fotos. Y también hemos publicado está, las en las redes sociales. Las, las fotos están en el aire ahora mismo, María. Sí, la, están pasando las fotos. Sí, se están viendo ¿Qué las fotos ahí. Vemos ahí unas funas negras, vemos ahí un, con una especie de cuadernillo. Son los kits. Muy bien. Eso sí, es, es ya ya. Que la que le mandé a María bien? ayer de sí. porque sé que Espérate, no lo Carolina, ayer ya le toca. A propósito de los kits. Mariel, mucha gente se ha quejado de que sus respectivas escuelas no está llegando cuando antes llegaba el almuerzo. Eh, ¿Qué ha pasado con esto? Y, yo, y ahí mismo en esa pregunta también se han quejado de que lo que le llega es muy poco. Eh, cuéntanos de eso. Miren, primero decirle a los padres que el contrato que Inavie tiene con los suplidores de alimento para los centros educativos de jornada escolar extendida tienen un precio establecido y que ese precio... En esa primera etapa no podía variar porque el, lo que se le estaba entregando correspondía al gasto que tiene el estudiante para ese suplidor por, eh, por estudiante. Si una familia tiene tres estudiantes, pues se le entraban entregando tres kits, que es lo que corresponde, que es un kit por estudiante. Los kits son una base que corresponden al por ciento del dinero de la semana del gasto de los alimentos de un estudiante. Entonces, ahora en una licitación de emergencia que realizó el INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, órgano rector de este proceso, entonces han hecho algunas, algunos aumentos que le han agregado incluso arzabinas, atún, y, y lo vemos ahí, también le compartía ya el documento del INAVIE en donde dan estas conmoxiones algunos alimentos eh, sub, eh, suplentes si no se encuentran. Permítame decirle también que hay una situación seria. Hay suplidores que tenían el interés de suplir, pero en algunos casos se han adoptado los alimentos, como ellos manifestaban, o sea, las provisiones para comprar a nivel local. Entonces, hacer compras, trasladarse en esa primera semana hacia Santo Domingo con todo lo que estaba poniendo, mucho tardó por no dar el servicio. Esto entonces produjo que se tuviera que realizar una licitación de emergencia. Ya concluyó la licitación de emergencia y le mandé a también por WhatsApp en las, algunas imágenes de los centros educativos que en esta semana y en la próxima estarán recibiendo la totalidad de los kits que le corresponden porque no lo habían recibido. Y ocho centros educativos, cinco de Villarriba, dos de San Francisco y uno de Salcedo, quedaron desiertos. Desierto es que ningún suplidor nos ofertó darle el servicio por lo que el Comité de Compras se está viendo obligado a buscar otra estrategia para poder suplir a esos centros educativos. Y ayer, permítanme informarlo como, como, como eh, bueno, le diría aquí como una novedad nueva, primicia. Primista, tuvimos, como primista. Tuvimos, tuvimos una situación con un suplidor que suple 23 centros educativos y renunció ayer. Esas son cosas que son dentro de un proceso, son amenazas que no se controlan, si lo fuéramos a ver desde un punto de vista de un puro no se controlan directamente y hay que esperar que entonces ya el inabie tiene la información de que se le asigne a esos 22 centros que no solamente corresponden a San Francisco, corresponden a, también a Salcedo, el suplidor también da a San Cero, Y ahora hay que esperar que ya le asignen un nuevo suplidor a ese centro, porque nosotros tampoco podemos obligar a ningún suplidor que lo asuma si no desea, sino que cuando ya dice que no, el, nosotros lo que corresponde, digo nosotros al en es buscar una salida a esa situación que se va Ma presentando como ayer. Mariel, vemos ahí en eh, la foto que tú enviaste, dice un señor ahí eh, que es el suplidor de, de muchísimos, eh, eh, Andrés de la Rosa. Ese fue el que renunció. No. no, no, de lo que te envié son todo lo que van a recibir en esta semana. Lo Pero que ahora son otros casos de Salcedo y unas 10 escuelas que él servía ayer. De hasta ayer en el distrito 06 solamente. ¿Sabes? Pero vemos si que no es un solo suplidor para todas las escuelas. Pero que es una licitación pública. Si ah, eso okay. fueron lo que si fueron esos los comerciantes o los dueños de negocio o, la, o los suplidores en sentido general que se ofertaron en esa licitación pública de emergencia que se hizo, entonces eh, ellos fueron los que se, se recibieron las adjudicaciones de esos centros educativos. Y ojalá que otros que ya tienen también asignaciones quieran asumir esos ocho centros que nos faltan, que están desiertos todavía porque no tienen Carolina. Asumido. Sí, Mariel. Eh, Carolina. Hace sí, una preguntita, no sé si lo tocaron porque salió un momentito. Eh, el tema de las pruebas nacionales. Dale, dale. Las pruebas nacionales, las pruebas nacionales, hay sectores que están planteando de que no se realicen por la... Eh, inestabilidad en el sentido de las docencias, eh, los aprendizajes no son lo mismo que en condiciones normales que de por sí, pues no le va muy bien a los muchachos. Eh, ¿Van de manera definitiva, me parece que dijiste? En el día de ayer ya se hizo público el comunicado de que se mantienen hasta el día de hoy las pruebas nacionales. Esa prueba y también el de octavo del tercer ciclo de adultos, y se, también tienen las evaluaciones de prepara, se mantienen, por lo que motivamos a los docentes de estos grados para que, con más fe, con más amor y más compromiso, ayuden a los estudiantes con los contenidos las asignaciones de tareas diarias. Hemos dispuesto una serie, una gran cantidad de plataformas a su servicio para que ellos puedan trabajar. Y también, algunos eh, aquí en esta regional hay más de 58 centros educativos que están en la fase de República Digital, y ya en algunos se habían entregado las lactos, y a los docentes de nuestra regional, también de ese componente, se le entregaron las lactos del componente de República Digital, por lo que nosotros estamos siendo una motivación, aprovechando este importante medio, que es eh, visto por toda la comunidad, dentro y fuera de San Francisco de Macorís, para que se motiven a los padres, a los docentes, porque esto es un trabajo en equipo. Y cuando se están viviendo situaciones difíciles, pues todos debemos de dar extra de lo que damos en tiempos normales. Pero hasta el momento se mantienen las pruebas nacionales. Amado. Yeah. Eh, otra, otra pregunta. pregunta. Adelante. A una pregunta evidente pregunta dice, eh, hay muchos estudiantes, va dirigida a Mariel, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que de Centro Julio que no tienen internet fijo y no pueden accesar. Esa persona entiende que no existe el escenario para realizar pruebas porque no podemos poner en estado de riesgo a los adolescentes y esto no se sabe cuándo va a cesar. Como ya le dije, se han creado a través de, la, de los cuadernillos de que se está entregando de primaria. En el nivel secundario, nosotros ya sabemos que se trabajó el 74% de los contenidos con relación a la secundaria en todas las áreas básicas de las pruebas nacionales porque los reportes no lo hizo la regional, lo hacen los centros educativos a través de los distritos. Y esos reportes de los contenidos que ya fueron trabajados, es una gran cantidad de avance que se ha dado. Y, nuevamente, donde no hay acceso al Internet, pues establecemos eh, que dentro de lo que planificamos el lunes, está de que se puedan también trabajar algunas copias de contenidos, de forma que los maestros Puedan ayudarnos a hacer llegar, ya sea a, a través de la convocatoria de los centros educativos, como si fuera aquí, porque ellos van a buscar, los padres van a buscar los kits. Entonces, también les invitamos que a esos grados de todas las pruebas nacionales, pues que no colaboren, para que cuando se trabajen todas estas estrategias para llegar a esos centros de secundaria que quizás no tienen acceso al Internet, a ninguna tecnología, nosotros podemos hacerle poder junto a los maestros. Los distritos los centros educativos hacerle llegar algunos contenidos de que ya sean tipo folleto para que ellos sigan trabajando y que también invitamos a los estudiantes a leer los contenidos ya aplicados para retroalimentar lo que saben porque con un 74% ese es un gran avance. Quiero preguntarle a Mariel pues, haciendo un recuento, yeah. haciendo un recuento de esto, que eh, esto lo que estamos hablando hoy y lo que tú has tratado es ciertamente fundamental para salvar parte de lo que es el año escolar, o, o salvar el año escolar, ¿verdad, Mariel? Sí. Entonces, sí, porque mire, Francis, déjame decirle, hay muchas personas, y lo voy a decir responsablemente, no ajá. es el momento de criticar, es un momento de colaborar. De colaborar Nosotros, como ya habíamos manifestado, y el señor ministro también, educación no había enfrentado en los últimos años, ni siquiera que yo recuerde desde los 85 no, no, no. años que no ministerio, no existe antecedente de que habíamos enfrentado una situación como esta. Mariel, del 1918. Nosotros, sí, entonces, desde la fundación del Ministerio de Educación, que ya hace casi 86 años, hasta la fecha, no habíamos enfrentado una situación como esta, por lo que sí. en tiempos difíciles todos debemos de poner a funcionar las ideas que puedan y que las vamos a ir aplicando porque se está escuchando a toda la comunidad educativa, que nos puedan ayudar a salvar el año escolar y no solamente por salvar el año, esa es la parte más fundamental, pero también hay un componente de hogar porque tenemos que ayudar a los padres porque hace mucho tiempo que tampoco se vivía tanto tiempo con los estudiantes después de las vacaciones sí. y ahora hay un compromiso. <risa> de que al estar todos trancados, nosotros estamos trabajando, miren, temas de violencia, videos de violencia, para evitar estos tipos, porque hay niños que son violentados en sus hogares y que nosotros, como ya no se hemos dado un seguimiento directo a través de los psicólogos y orientadores de las escuelas, estamos trabajando con videos y orientaciones, invitando que también hagan la denuncia, porque los organismos de servicio estamos dispuestos a trabajar e ir a cualquier hogar de un niño que esté sufriendo, una mujer, un padre, sufriendo situaciones de violencia, porque estar en un solo hogar y muchos que tienen hasta cuatro niños y no mucho espacio, las cosas se le ponen más difícil el tema de la convivencia. Entonces, en ese sentido, es que todos debemos de saber de que no estábamos totalmente preparados para lo que estamos viviendo. Incluso esto nos invita a nosotros, como Ministerio de Educación, a hacer una reflexión de poner más en práctica todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las plataformas y que se pueda exigir de manera puntual el uso de la misma para que Dios nos libre si vuelve a ocurrir una situación, pues estemos preparados para enfrentarla y tener entonces resultados positivos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. hacer gracias, gracias. ¿Te está, te está la entrevista, cumpliendo Nancy, con la Nancy, entrega de alimentos okay. en las escuelas y los suplidores lo están haciendo? Que gracias. En tiene cinco preguntas en este entrevista. No, no, no. Es que yo iba Vamos a hacer a la pregunta que... y ella se motivó a hacer una aclaración, que fue la última que sí, hizo. Pero tú, Yo no había tú... hecho la pregunta. Hay otra gente aquí que tiene que quiere preguntar. Adelante, Mariel, con perdón. Adelante. Bueno, entonces le decía a Francis que como le expliqué hay otros centros educativos que no están en la licitación de emergencia. Ya le presenté también ayer a los que están ahora en San Francisco de Macorís, que van a recibir los kits a partir de hoy. Bueno, ayer comenzaron. Y, eh, no estoy hablando de, los de alimentos. Sí, de los kits. No, sí, no, son de... No, de alimentos. Pero que los kits son de alimentos, eh, así que yo le ah, llamo. Ah, los kits son de alimentos. Yo había dicho que había unas fundas con unos kits, con los... Sí. Con la, no, los... Con la... No, no Y las guías son los cuadernillos. Correcto. Mariel, eh, por último, ¿qué es de cierto en que en algunas escuelas llevan los kits y, y los encargados no los quieren entregar? Eh, supuestamente en la en la escuela de Villaverde. Pero Villaverde tiene una situación. La escuela de Villaverde, que era María Altagracia Paula, uh -huh. es el centro educativo que está desierto, que no tiene suplidor aún porque nadie ofertó ir a darme el servicio. Ah, pues ahí está la información a la gente que está haciendo la denuncia de que no es que no lo quieren dar, sino que no lo tienen. No, porque no nosotros, la María Teresa Paula, que está en la lista que le envié, es uno de los centros educativos que estamos La asignación de un suplidor, de alguien, un suplidor que quiera dar el servicio, porque en la licitación no fue posible. Está dentro de los ocho centros que nos faltan. Ahí está. Gracias. Yeah. Muchísimas gracias, Mariel, por todas las orientaciones que nos ha dado a nosotros y a la gente que tanto lo necesita en este momento, amado. Bien, eh, agradecer a Mariel Santos que estuvo orientándonos con nosotros. Vamos en este momento eh, a conectar con WhatsApp. Sí, tenemos aquí, gracias a Mariel eh, por su participación en el programa. Eh, tenemos a José Hernández de Vistalvalle al Valle, que dice que recuerden que Danilo ha distribuido la riqueza que dejó Leonel su buena administración en su gobierno. <risa> ¿Verdad, Risa?